Buenas tardes amigos, una vez más bienvenidos al canal de videos de YouTube Gustavo Díaz Music que después de tres años y fracción estuvimos fuera eh, malamente pero estamos de vuelta aquí con más material, eh, muchos videos de temas que no había uh, subido a la red. Pero que en esta ocasión lo estamos haciendo, ¿ok? Y estamos con mucha gana, con mucho entusiasmo. Entonces vamos a empezar con este tema que se llama. Uh, se llama. Uh, <ríe> no, man.